El 15 de mayo de 1996, él viene a Pinar del Río, a Viñales. Ahí empiezo yo a conocer el lado humano del comandante jefe. Me preguntó mucho por mi esposo y por mi hijo. Y de pronto, como las doce y tanto de la noche, yo veo un joven vestido de uniforme de vocacional fre llegando frente a mí. Había mandado a buscar a mi hijo. Bueno, eh, aquello fue hasta las 2 a las 3 de la mañana y parecía un padre, le pasaba la mano, le pasaba la mano, púntete bien con tu mamá. Eso, ahí yo empecé ya a ver que ese hombre que me decía siéntate que no sabes lo que estás hablando, que me exigía detrás de ese hombre, de ese líder, había un tremendo corazón. una anécdota muy linda porque como era tantas veces que él iba eh, yo me atreví a preguntarle ya había una comunicación bonita eh, fluida y lo digo con muchos compromisos con la historia con mucha responsabilidad yo me sentía su hija y como si él fuera también mi papá yo me sentía que yo tenía dos papás nunca me extralimité jamás entonces yo digo a comandante yo le quiero hacer una pregunta porque yo tengo una duda y yo se lo voy a preguntar a usted porque la única persona que me la puede responder es usted. Comandante, ¿por qué cada vez que viene un ciclón usted viene a Pinar del Río? Digo, déjeme aclararle. Yo soy feliz, pero más que yo, yo soy una persona, el pueblo de Pinar del Río es feliz. El pueblo es feliz porque usted, pero yo quiero saber por qué. Y es muy pícaro, me mira y me dice si tú supieras". Digole, claro que yo quiero saberlo. Y me dice, es que yo lo empujo tanto para que no entre a La Habana y para que venga para acá, que me cae un cargo de conciencia. ahí nos reímos, salieron cuentos de Pinar del Río, bueno, que él se sabía más cuentos de Pinar del Río que, que yo me, me podía imaginar. Yo creo que es Fidel el hombre, es Fidel el líder, Fidel el jefe, el compañero, Fidel el humano, Fidel el que vio a la distancia sin dejar de tener los pies en la tierra, Fidel el padre. Y yo creo que esas son las cosas que una y otra vez tenemos que ir a él, a su ejemplo y yo no hablo del comandante en pasado dejaré de hacerlo, lo haré el día que yo físicamente deje de existir yo es Fidel y que encontremos en él las fuerzas que necesitamos para seguir avanzando, que acompañemos a nuestro joven presidente que se formó a su lado al lado de Raúl de la generación histórica y que nos demos cuenta que como dijo Martí eh, haber servido mucho obliga a continuar sirviendo es lo que nos enseñó